Vamos a escuchar en este momento, señores, a la distinguida Carolina Medina. Muchísimas gracias. Un tema para nosotros, amado, ¿verdad? muchísimas gracias y a toda la gente que nos ve, que está en este preciso momento en sintonía. Eh, en la, cuando estemos con WhatsApp, vamos a mostrar. Ahí están las imágenes ya de 94 participantes que estarán eh, participando, valga la redundancia, en el sorteo de obras hoy. Viniendo. ¿Cuánto? a 94 94 cuatro. Noventa Sí, ingenieros. Eh, mire, Bien. ante todo esto y las diferentes circunstancias que nosotros venimos viendo y que es el pan de cada día en la República Dominicana y los momentos de tensión que se viven y que escuchamos a cada quien pues plantear su opinión y parecer al respecto. unas Algunas, algunas son más aceptadas o valoradas, otras son eh, plenamente rechazadas. Hemos visto eh, a manifestantes, eh, si se quiere... Eh, agredir eh, verbalmente a algunos ciudadanos, como en el caso que citaba acá los muchachos que no tienen conocimiento del caso de Don Miguelo que se le vociferó muchísimo en la Plaza de la Bandera, el pero, mismo por, lápiz porque el en el caso de Don Miguelo él hacía referencia de que, que hicieran esta manifestación de modo civilizado si se quiere, dando el voto el 15 de marzo era básicamente eso mm -hmm. que decía, ¿verdad? Sí, era, era, en el opinión y hay que respetársela <ríe> En el caso del lápiz consciente, muy desatinado, él es candidato a diputado, fue en un momento, eh, intentó entrar al mundo de la política. Eh, dijo que le dieran 25 pesos a todo el que estaba manifestándose, eh, que le diera 25 pesos, que con eso él resolvía el problema del país. Luego lo vimos a los dos eh, en la Plaza de la Bandera. Otra de las cosas que hemos visto es el caso de este señor, de Félix Bautista, que en la salida de un restaurante en Santiago, vociferándole ladrón, ladrón, ladrón, te llevaste nuestro dinero, y un sinnúmero de acusaciones, haciéndole a este señor que se entiende que se ha beneficiado muchísimo del Estado, y que de hecho ha sido involucrado en escandalosos casos de corrupción cuando el gobierno de Leonel Fernández, que me parece que le ha sumado el hecho de que Félix se haya quedado en el PLD y que no han de lado con el candidato por la fuerza del pueblo. Otra de las cosas que hemos visto son eh, una de las últimas declaraciones del gobernador de Valverde, que quiero poner un cortito sobre esto, de tildar de irrespetuoso a jóvenes que están manifestándose de manera pacífica, de manera ordenada, limpia, y que están diciendo a una sola voz el deseo de un grupo importantísimo de la población, que es la juventud, y que ha nacido de manera natural. Y que este señor les diga que son unos irrespetuosos, que el 15 de marzo, pues que vayan a ofrecer el voto y demás en un monumento como este, el monumento de la Plaza de la Bandera, donde hace honor a uno de nuestros principales símbolos patrios. Y yo le pregunto a este señor de Valverde Mao. ¿Cuándo se irrespeta a un símbolo patrio? Mira qué nombre tan raro. Yorcinio, Yorcinio. Esa fue la maná que Brito él dijo. Él Ahí dijo podríamos se está irrespetando so a los símbolos patrios? Sí, con la manifestación. Vamos a escucharlo para luego hacer el comentario. No, es lo contrario. Mira irrespetar un lugar solemne. Un lugar solemne donde se coloca. Se coloca el lienzo tricolor de la República Dominicana. Vaya usted a saber, la bandera dominicana cuando se coloca a media alta es porque el país está en duelo y esos irrespetuosos han tomado ese lugar patrio para decirle a los dominicanos y a la dominicana que ellos son del país y se equivocan. El país somos todos. Oposición y gobierno. Hoy se venir. Miren, miren el entusiasmo que yo no lo había captado y que Fulvio me dice: Miren lo eh, emocionada que está la gente ante el discurso. Desatinado de este ah, señor, Yorcinio ¿Y quién, Gobernador ¿y así, de Valverde así? Mao. Mira cómo es, pero mire ese señor de la camisa azul, mire todos los demás. Eso te da un claro mensaje de cómo se sienten los peledeístas en este momento. Pero ante todo, escuchar a este señor diciéndole a los jóvenes y respetuoso que si ellos no saben el valor de este símbolo patrio de la bandera y que el hecho de que una bandera esté a mitad, a media asta, Quiere decir que un país está de luto. Ah, ¿y qué nosotros estamos? ¿De qué estamos nosotros? Es de luto que está el país. Esa manifestación que usted ve esos muchachos vestidos de negro, es porque estamos de luto. Es porque la democracia de la República Dominicana está de luto. A nosotros nos han coartado el derecho de elegir en un proceso claro, transparente. Y lo veníamos a decir aún sin participar en el proceso de las primarias de los partidos, lo veníamos diciendo, que eso no fue transparente. Y es lo que se dio ahora el 16 de febrero. Y lo que se iba a dar en mayo, si esto no se le hubiera salido de control a la Junta Central Electoral. Y sí, señor gobernador, nosotros estamos de luto. El país está de luto. Claro. Los miles de millones de pesos gastados, Miles y miles de gente que se levantó temprano a ejercer su deber, su derecho de decidir quiénes iban a dirigir las alcaldías, las salas capitular de cada pueblo, que no lo pudo hacer por un incompetente, porque no sé cuál es la palabra que se le puede llamar a una persona que está al frente de una institución con una responsabilidad como la que tiene la Junta Central Electoral. En nuestro país. Y este señor decir. Que él no sabe lo que pasó. Que, que, que es. O sea. Tú tienes a una gente. Que no te da una respuesta. Clara. Definitiva. Un accionar. De que se movilice una investigación. Para determinar. quiénes fueron los responsables. Ah, Tuvieron que soltar. Soltar al, al técnico de claro. Y al coronel, por Dios. ¿Qué nivel de, involuc de, de involucramiento podían tener estas personas? O sea, ¿quiénes estaban detrás de ellos? ¿A quiénes se buscaba mantener... En el tapete para olvidar quiénes son los principales actores y responsables de este terrible caso que ha acontecido en la República Dominicana. Y no nos vamos a desmayar y a, y a cansar de hablar del tema porque no es cualquier cosa que ha pasado. Y esos muchachos que están en la Plaza de la Bandera, que dejan de estar posiblemente estudiando, que dejan de ir a sus trabajos, porque no todos los que están ahí son vagos. Los que están ahí son gente que trabaja, que estudia, que tiene familia, que sale de sus casas. Los que se apuestan en los diferentes parques en el país, frente a las juntas del país. No son vagos ni delincuentes. Son gente que le duele y que le preocupa a este país. Y el irrespetuoso es usted de tildar a todo el que sale y hace un esfuerzo para manifestarse. Sí. El irrespetuoso es el político que no hace su función de manera correcta. El irrespetuoso es el que se lleva el dinero de cada uno de ustedes. El irrespetuoso es el presidente que no cancela ni tenemos nosotros un régimen de consecuencia para los funcionarios irresponsables que tenemos. Que vemos cada día cosas que pasan. De mal, del mal ejercicio de la función pública. Y aquí no hay cancelaciones. Ahí viene un 27 de febrero donde el presidente rendirá cuentas. Y me imagino que va a decir que hemos sacado tantos millones de dominicanos más de la pobreza. Porque desde que está Leonel Fernández estamos sacando millones de dominicanos de la pobreza. Yo me imagino que aquí no hay un solo pobre en la República Dominicana. El gobierno de Danilo Medina le quedan unos cuantos meses. Yo entiendo que él podría casarse con la gloria, aunque sea al final, y hacer dos o tres o cuatro o cinco cancelaciones. Iniciando por el ministro de Medio Ambiente, por el procurador de la República. El de la Junta hay que sopesar, porque yo no estoy plenamente de acuerdo con una cancelación completa de poner un nuevo órgano. Él no puede porque eso, No puede, la, eh, la ley no lo, lo permite. Verdad, sí, pero bueno, a los, eh, todo lo que se está planteando en torno a la suspensión o la cancelación del órgano de la Junta Central, yo no estoy de acuerdo con yo, esto. Yo pienso, porque eso significaría un desastre mayor. Yo pienso que no es, que no es momento de pensar en que lo, lo de la Junta salga. Una, porque quienes lo van a sustituir, tienen una característica de ser políticos del gobierno. De, de, eso es lo que se plantea. Gobierno, y eso va a crear una situación mucho más grave. Yo lo que pienso es que eh, debemos de buscar la forma de que el pueblo aumente un cierto nivel de credibilidad hacia la Junta y eso quizás se logra con el planteamiento que se hacía aquí de a crear un organismo de la sociedad civil que asista a la Junta en el proceso. Cuestión yeah. de que eso de alguna y ahí está una propuesta que hace el joven y fogoso líder, <laughs> <laughs> eh Yerjan Antigua. Que propone a Freddy de la, Freddy Cruz, de la Cruz, una persona de, mucho, de muchas condiciones. ¿A quién tú propones, Fulvio? Vamos a armar ese paquete. Mira, de gente. Ante, ante todo, Buscate antes de la propuesta y una... de, de Fulvio, muchachos, quiero cerrar diciendo que hay que ser aquí, muy cuidadosos. Hay que ser muy cuidadosos y a los políticos, sobre todo. Hay que ser muy cuidadosos con los comentarios que se emiten. Estamos en un momento muy delicado, muy tenso, con mucha sensibilidad. Y usted no puede andar diciendo cualquier cosa por ahí. Ya, tú sabes a quién, ya sin relajo, a quién yo propondría para eso a, al, al teórico Fran Sí, pero tú sabes es que, es que no, sí, a mí, a, no, a mí sí no, si es para aquí en San Francisco, no, sí, para no, acompañar a la junta municipal, no, no, porque pues, esa es otra. ¿Y tú crees que Fran no tiene prestancia y condiciones para es representarlo en Sí, no, sí lo tiene, pero independientemente es de, él, de que sea miembro del PLD. No, pero es miren, que tiene que ser apolítico. Sí, exactamente, puede lo preferible que sea apolítico. Tenemos el WhatsApp, bueno, lo tengo yo A político no, a partidaristas Sí, exactamente, dice Bienvenida Hidalgo de la Villa Olímpica Bueno, nos manda ahí el cacerol, la app del cacerolazo, gracias, bienvenida Enrique Martínez, atención, Enrique Martínez Esa foto de Manhattan, ¿por qué no abren esa foto? ¿Cuál? ¿Cuál? La que se estaba mostrando ahí un poco Déjame ver La anterior, la de... Bienvenida Ah, bueno, vamos a ver a bienvenida, a, de pronto, vamos a, a ver qué es lo que dice bien. la foto. Arriba, de arriba, la de arriba, la foto de la, eso es la Israel en Dice ahí, es tiempo de recargar fuerzas y mejorar nuestro humor El cacerolazo Dibuja una sonrisa en tu rostro y mueve el mundo eh, con tu determinación. Feliz inicio de semana. Seguimos con, eh, vamos a ver, Enrique Martínez, que nos sí, envió, envió ahí todas ver, las, la según allá. en la prueba, atención, sí, Enrique Martínez, lo de los sorteos, el ahí tiene. está tenemos acá a Manuel García de San Francisco, dice, miren señores, mi pregunta anterior es si a pesar de toda la protesta ante la Junta Central, ¿qué pasará entonces si el PLD se queda? Esa es mi inquietud, gracias. Bueno, eh, lo, que, lo que decide el pueblo en las elecciones, hermano, es lo que debe pasar. Reinaldo Ortiz, estoy de acuerdo con los jóvenes que están en la protesta y entiendo que deben de mantenerse al margen de la política y entiendo también que deben ir a votar por, por quien ellos quieran. Muy bien. El arquitecta Marianela Lora nos dice que nos estaba llamando. Bueno, pero por WhatsApp no recibimos llamada en Marianela. El 4550 nos manda un paquete de fotografías ahí. Eh, no sé a qué se refiere. Bueno, nos manda ingreso al termito Clemontán. Seguimos. Son como alguna protesta de, de, de las personas, de lo que tiene que ver con el cacerolazo. Juan José Antigua dice buenos días. Buenos días eh, para todos. Pero espérate, no la quiten tan rápido es los que. del PLD y cuál es el show. No, no, sí, pero vamos entonces a... ponen los otros los del PLD no. Vean. Vamos a ver, dice el PLD se va, lo ah. dice mi mamá no, esa quiten, y ella siempre esa. tiene la razón. Vamos a ver, seguimos. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Hay otra, hay otra. La que... vega se une al cacerolazo. Muy bien, la anterior, vamos a ver. ¿Qué eh, es eso? Yo ese? amo al PLD y yo amo ah, al PLD bueno. y yo voy a votar. Yo Ahí soy está, PLD, esos son los peleaditas que Yo están defendiendo. Yo soy PLD y voy a votar, está bien. Bien, su partido Eso es ¿Esta la democracia. Claro que sí. Eh, vamos a ver Juan José Antigua. Tan guapo, sí. Dice, "Buenos días para todos, Carolina tienes razón. Qué no, notable pero... de qué." Vamos a ver. Miren esto, señores. Lo que dice Juan José Antigua. "Carolina tiene razón. Qué notables es de qué." son Si son lo mismo de siempre que participan en Odebrecht y que resolvieron nada, ya están desfasados, no son creíbles, y entonces... Eh, la antigua, ¿en quién creemos? Aquí debe haber, no, por lo menos, quince personas. Él se, él se refiere a una serie de personas que mencionan que su nombre. Lo mismo, de bien, tiempo, que ya no podemos estar pensando en ellos ah, para bueno. este... No, escenario. no, pero que hagan propuesta entonces. Te Mira, de esa Adriano García. Miguel Tejada, agrégale a hay que, ahí... Hay que pensar Adrián en... Agrégale ahí, Adriano, el del periódico eh, Uchilono, el Diario por Libre, por ejemplo. Señores, no, ahí también. Ahí lo van a poner. Ahí también hay que agregarle gente que tenga mucha habilidad para claro. lo que son las cosas modernas. A, a esos viejos que están ahí, le pasan unos muchachos expertos sí. en informática sí. y Adriano. se lo tragan en un Adriano. segundo. ¿Nadael? Y ni cuenta. Muy buena, muy diario buena. Libre. Eh, bien, Teresa García dice, buen día para todos. Muy constructivo programa. Lo veo a diario. Hay que proponer que el sacerdote Moncho participe como observador ante la Junta que, para que nos defienda. Por ejemplo, ahí está una... una, una una propuesta para aquí y para San Francisco. Ondina de la Cruz dice... Eh, PLD, garantía de estabilidad y progreso. Pero ¿Qué es lo que dice Bajuno? Andina, día, dile, no si eres guapa. dile no hay retroceso. Ese o es el derecho que, yo tiene, ¿Si tengo guapa, que Oye, ellos me... tienen, señores. Dile guapa, Andina, ellos tienen Lo que se ha hecho en este país los últimos 20 años lo ha hecho el PLD. Pero obvio, porque ellos que han no, pero déjense de correr. Pero son dos décadas más. Pero qué muchacha tienen, tan guapas. Ustedes tienen que tener una óptica. Una óptica, hecho, ¿sí? digamos, 360, digo 180. Pero, ¿no? pero además, es sí, el derecho que que expresarse. Vuelve a cero, ¿verdad? Tenemos una Sí, tenemos la llamada. Sí, de buenos días. Buen día. Búsqueme una obra grande que no la haya hecho buenos el Buenos días. Le habla Luis Jiménez de aquí, de la ciudad de Nueva York. No no de Ajá. Es para felicitar realmente al pueblo dominicano y sobre todo a la juventud sí. de nuestro país que se ha empoderado y le ha sí. dicho un no a todos estos corruptos que nos tienen arropados. Es una vergüenza, ah, okay. es una vergüenza realmente lo que nosotros vemos aquí que está sucediendo en nuestro país, en la tierra de Duarte, la tierra que nos dio tanta brega, tantas es, luchas es, que es, es, esos grandes sí. patriotas lograron Amigo. superar para Amigo. que hoy se le entregue el poder a un grupo que lo único que han hecho es enriquecerse y hacerse rico de la sal del Estado. Quiero felicitar a esos líderes políticos también que se unieron ayer vi eso bastante bien. Sin ningún tipo de simbología me importa. Lo importante es nuestro país. Vamos a enaltecer nuestro país. Vamos a dar, vamos a ser ejemplo de civismo. Lo que esos políticos hicieron, ellos, es un ejemplo de civismo. Así es que debemos unirnos todos. Unirnos en una sola, hoy un solo hombre. Y por favor esas mismas cosas que están haciendo vamos a hacer en favor de nuestra frontera que tenemos nuestro país invadido gracias y pasen un excelente día y felicidad a ustedes también gracias por este ¿eh? programa me uno me uno a ese programa eh Gracias gracias, gracias, gracias, gracias. Mire, amigo televidente, ese... el amigo televidente? Eh, eh, a, a él, de Amado, ese número que usted va ahí, 829-451-3381. agréguelo en WhatsApp y nos escribe diariamente para, lo, para, que, para que haga sus comentarios acá. Perfecto. Así es. Luis Díaz de San Francisco dice: Pregunta: ¿Los fiscales que están nombrados por cuatro años serán los que van a investigar a los corruptos de esta gestión? ¿Cómo así? Bueno, lo Bien. que pasa, Luis Díaz, es que el Ministerio Público se elige mediante un concurso por oposición donde a nadie se le pregunta de qué partido es. Bueno, es, voy, a, eh, voy a quitar esa... Déjeme, la, a Víctor Urella no de, lo no Déjame, lo déjame da, darle un dato a Luis y a todos los amigos televidentes. Como yo fui durante varios años su director de la Escuela Nacional del Ministerio Público, cuando se abrían los concursos nos llegaban cartas en los... En los en los, en los currículos nos llegaban cartas del partido de, firmadas por el, por el jefe provincial o por el jefe municipal del, de los partidos de, del lugar de donde era el concursante. Y lo que hacíamos era, la, la, la idea era sacar la carta, devolvérsela a esa persona sin decirle nada. Si preguntaba le decíamos eso no es necesario ni es parte de lo que nosotros exigimos para entrar aquí, por eso ahí hay gente que simpatiza con el PRM con el Partido Reformista, con el PLD y así es el Ministerio muy Público, muy bueno. lo que hay que mantener es ese criterio en el Ministerio claro. Público, Jesús que se ha col, colado gente que no debió de colarse claro que sí, como en todas las cosas Jesús Vargas de San Francisco dice que sí va para la marcha del 27 porque hay que enfrentar al PLD, Carolina tiene mucha razón dice él, y Luis Antigua dice le... Cuánto me alegro de ver a Carolina con tantas agallas repunando o oh, repudiando, ¿será? ¿Qué? Todo lo malo de este cochino gobierno. Eres de la mía y te vine <ríe> a ser muy cerquita de mí en la ribera del Jaya. Gracias, Bien. Luis. Gracias. Antes de que terminemos, gracias. quiero saludar a un amigo tuyo y amigo mío, mi compadre, que está en el Bronx de New York, mi amigo Darío Ali María, que nos está viendo ahora en vivo. Incluso me mandó un video ahí del comentario de Carolina. Mírenlo aquí, señores, la, la tecnología, ¿eh? Miren esto. Dile que nos eh, agreguen WhatsApp. Darío ya, ya. nos está viendo ahora mismo en vivo allá en el Bronx, New eh, <risa> York. Así que, Darío, estoy, saludos para para, Rivera para Rivera ¿Eh? Desde la Ribera del Haya. Desde la Ribera del Haya para el Bronx. Verdad. Eh, no, él, él vivía aquí en La Sánchez. El eh, compadre Darío era de aquí de La Sánchez. Así que, señores... Desde no sé? de de la Sánchez para el mundo, en el Bronx, New York. Saludo Qué bueno. Para Darío Alí. gracias. Por bueno. último, el 7462 dice: Buen, Buenos días. Excelente programa. Yo apoyo la marcha ¿También? negra. Pero no voy porque solo van los políticos de otro partido para ganar más votos. Ya es un negocio. Bendiciones, dice ese amigo televidente. Bueno, Muy bien, mis amigos. ¿Ah? Vámonos bueno, a la pausa entonces. Que... No, amado. ¿Eh? Ya, ya nos vamos a se ese acabó. Amigo. No, ¿quién ha dicho? Revisen los relojes a ver Señores, que este programa es demasiado <ríe> Ay, bueno El tiempo se va ¿eh? Nos vemos mañana, De mañana.